Soy Kira y estamos de vuelta con Ion Vamos a seguir con Arubiele mielios de Gameforge Servidor Gelión. Y bueno, eh, ya sabéis que estoy jugando en Gameforge mientras espero a que esté la 6.2 de Ion América. ¿Para qué? Pues para ver cómo se le vea y enseñaroslo a vosotros para que sepáis ir rápidamente a full level en ION América. Aunque bueno, ya habéis visto que no hay mucha historia, no hay mucho secreto. Y esto, la verdad, que un paseo a la hora de levear Pero bueno, yo lo grabo, yo lo muestro y como hacerlo, pues aquí lo tenéis. Bueno, vamos a seguir con... El, vale. Voy ¿Me a ver esto que me da, porque si me da algo... Ah, esta es la de la vivienda, pongan por culo. Aquí está mi amigo Telo, Estigmas. Y como me habían dado un Estigma... Pero yo decía... No sé si al final me le he puesto el Estigma. Ah, pues sí me lo he puesto. Me lo he puesto, pero no me lo he equipado, ¿no? No me lo he equipado, no me lo he equipado, no me lo he equipado. Es que no era... Eh.. No me lo he puesto, le estima. Salve de vida. Mmm... Mm, mm, mm. Voy a mal equipado y yo estoy que he equipado... Ah, está aquí coño, joder. Aliento de poder mágico. Una puta mierda, sabéis, pero bueno. No hay otra cosa y mientras, pues mira, todo lo que sea equipárselo. Avisadme si necesitáis algo. Ya está. Y ya digo, todo lo que hace es que durante 5 minutos la regeneración de PV natural aumenta a 80 y la regeneración de mana natural a 140. Beta, Lo que hace que eso. Que nos recuperamos más rápido de MP y demás. Yo. Ah, buenos días. Vale. Esto es lo de la de puteles. Recordad que estoy.. Que a comparte cuenta con puteles. Caramelo convierte en.. Pero como veis, los caramelos se conservan. Oye, pues me queda uno, uno de estos, ¿eh? ¿Qué te digo. Me queda uno, uno de estos porque me aumenta la potencia. Adiós. Y todo lo que sea mejorar, pues mira. Bueno, pues ya me he visto. Mm, me da velocidad también. ¿Me da, me da para correr. Sí. El pingüino rosa. Perdón, el pingüino super guerrero hembra. Esto... Bien, porque... Bueno. Yo lo recogí todavía, por si podía llegar a fabricar algo. Que una vez me pude fabricar yo la montura de gallina, que tuve. La montura de polluelo, pues mira. Y podéis llegar a canciarlo, pues guay. Bueno, vamos aquí. No me quiero enrollar. No es que me haya dado mucha velocidad, pero bueno, algo así. Seguramente cuando suba al 43 me darán más... Más... Más azul azules oscuras, que es lo que molan. Mirad que como, como dispara ahora. Que me active esto. No se puede encontrar el... Bueno, pues he entrado varias veces. Eh, incluso he reparado al cliente. Y mirad, me sigue pasando. ¿Veis? Ey. ¿Eh? ¿No va? La skill. Ni se oye la skill. Me pregunta por el look, por el looking guru, a ver. Eh... Vamos a seguir a entrar leveando, y esto me ha invitado ¿Qué dice. ¿Quién ¿Eh? es? Qué raro. Pero en fin, a la, la gente se, va, se le va la olla un poquillo. A la gente se le va la olla un poquito. Pero qué raro. Ni idea. Ni idea. Pero vamos, que rarísimo, ¿eh? ¿Veis? ¿Vale? Es que no va ni el sonido. No es el objeto adecuado. No va ni el sonido. En serio. Qué raro. Y qué. Y qué. qué mierda! Vamos. Era mi forja así hoy cuando he actualizado no sé ¿sí? hay falla muchas animaciones muchas cosas qué raro ¡Qué cosa más rara! Acercaos más. Bueno. Y me jode porque me gustaba ver Ion con su animación, ¿eh? ¿En serio eh, es rarísimo. Pero en fin, eh... he pensado que era de... de... de toda de la mierda, de, esto, de la... de las kills, de aquí de... de... de la reformación. Pero no. Si es vuestra primera vez en Balaurea, seguramente no conozcáis todavía la corriente de viento id a ver a la Ocon, el soldado de mantenimiento del transportador de éter y que os explique cómo aprovechar la corriente de viento. Queda un poco flippy. Opciones A ver. Mismo eso, o sea, mismo que... Es que antes... A ver... Antes le daba una cosa para bajarle potencia gráfica al juego y se ve que lo que he hecho ha sido cagarla. Ha sido está demasiado lejos. Dios mío, ahora sí. Vaya paquetada, eh. Vaya paquetada. Y yo, y yo diciendo, ¿qué polla ha pasado? ¿Qué polla ha pasado con esto? la polla, la no, verdad A ver son son paridas que pasan ya está es que he pulsado el F11 eh, buscando bajar un poquito los gráficos pero es que se ve que no lo baja un poquito es que te lo pone super al mínimo y claro se ve que me ha se ve que me ha que me ha desactivado todo hasta el punto de que bueno ya ves a el punto de que me he quitado hasta mi, mi propio gráfico. yo, si todo digo que, pues ya pasa. Ay, qué paquete que soy. A ver, no. Como nunca me ha pasado, pues. Ea. Pero, en fin. Nunca me ha pasado por ella. Gracias, foquito. La vida es muy valiosa. Que me ayudéis. Bueno, ahora voy. Me voy a. Vamos primero a, a la cuesta. ¿Qué dice? Uy, mira, piedra maná. Oh, ¡Qué guapo cómo han cambiado la piedra maná, no? Sí, Uchi R-Taco. E incluso los legionarios con experiencia fracasan una y otra vez tratando de hacer uso de la corriente de viento. Tal vez vos lo consigáis. A ver. Si que tengo que bajar allá abajo de la corriente de viento, pero antes voy a bajar a Z-Taco. Porque seguramente me vaya a tocar y a Taloc. Que no si iremos a Taloc en este vídeo. Porque Taloc es largo. Eh, la distancia de Taloc solo es larga. Y bueno, volvería eh, a verla. No la pondré a cámara rápida. Porque es una distancia que mola ver como lo han cambiado. Eh, Arieluma. Arieluma, para ti. Tendré a uh, Daiba impresionada. A ver, aquí te va, va, va. para allá, calla. Queda un poco... Duele tanto. Venga, no te preocupes. Es un raguño. Sí, a ver. Yo creo que si te caes de un quinto piso... Es un Daiba, joder. Duele tanto. Dios mío, macho. En serio, eh, Gameforge... Eh, o Gameforge... O Fireforge... Fireforge. Os podíais haber mirado un poquito más con los diálogos, ¿no? Está bien que sea un juego. Pero, che, podíais haber mirado un poquito más con los, con los diálogos. Digo, yo no sé. Os ruego que me ayudéis. Y está. Hace que mágico. Ah, uh, esto Uf, ¿Ha fallado? ¿Ha fallado en serio? Dios mío, yo, yo, yo, yo creo que nunca... Dios mío, macho. Ha fallado, eh Bueno, vamos a hacernos lo de la corriente Recordad, en la cuesta que La del level... La del level 42 de Taloc Que se llama en el bosque de Taloc O Taloc eh, Hollow Venimos aquí Y hace esto Bueno Y ya está, y dejas llevar No tiene más historia No tiene más historia. Don't have more history. Alguien procura caer, si no cae dentro de, la, de lo que es la corriente. No sé, me meterá. Me dirá de talok. El Taloc tiene su tela, eh. Taloc tiene de tela. Venga, subiendo. Aquí lo bueno que estoy viendo que hay ahora un montón de acuáis y van a venir bien para la aveha. Vaya. Saludos, venga pues si os cuenta nos están dando estigmas eh, haciendo según si vamos leviando lo cual pues mira mmm, está de lujo lo cual está de lujo bueno como no creo que vayamos a talok, vamos a hacer una misión de aquí abajo porque tal vez lo haré en otro vídeo y vamos a hacernos estas misiones a ver, tú como... ¿Cómo, cómo, cómo ha cambiado? Son los lo mosques que veníamos a matar para pasar la coda de la coin. No es el objeto adecuado. Eh. Oh, me... Se me cortó No pasa nada oh, Pellejo de brojo Dios mío, macho, ¿en serio? ¿Le estamos arrancando el pellejo a esta... Adorable, tranquila y, a... y qué criatura. Hay que ser hijo de puta, eh El sirve. Hay que ser un hijo de puta. Aunque eso más que, más que pellejo parece que es pelo. Pero bueno, como soy unos putos sádico en Game 4, pues. Perfecto, ya me han dado. Ya me han dado la skill de maná Tú dirás. Arrancar, payajos. Uy. Uy, una piedra de maná de... De precisión. Va a fallar. Aquí yo tengo hueco para pa ponerla. No nada más que este. Y prefiero dejarla para si me cae otra. Ves, vale, porque esto tiene hueco. ¿veis? ¿vale? pero me hace falta... Un DS para poder. Creo que vi algo. como era? En la venta. Borrar. No sé si voy a romper. Estación de equipo. Amplificar granuda. A ver. Es que la piedra de engaste no me acuerdo dónde se pillaba. ¿Sabéis? De ahí por ahí algo, pero no me acuerdo, no me acuerdo muy bien de era ¿Hagas aquí es piedra de engaste. No se puede utilizar. ¿Cómo que no? Me cago en tu vida. Vale. Por ahí, ahora tengo que ir a los buscadores de noble. Ah, vale, ya le he visto. Es de gracia, porque ya no hay para coger ater, pero bueno, tienen aún activada. Bueno, han puesto otra para lo que sea. Tampoco es muy complicada simplemente... ya vais. da vueltas como un gilipollas buscando esto Y vamos a coger todo por si ganando de las más cosas, porque antes aquí había muchas cuevas, de matar rotones y demás Y si aquí se le veía muy bien Por eso quiero hacer en Zagataku Azul por pues si me dan otra y todo, todo lo que sea, le veo, pues mira. Y la verdad es que me gustaría entrar en Taloc Hollow, pero ya os digo. Eh... En este vídeo entrar eh, en Talog sería imposible, puesto que Taloc se tarda bastante. Hacer Taloc en condiciones se tarda bastante. Aquí hay buen drop, ¿no? parece. Rápidamente. Vale. Vamos a entregar. A entregar y dejamos ya el vídeo por ahí, ¿vale? Voy a un poquito más cortico y de verdad que no hemos subido nada. Pero que está eh, Tal requiere tiempo, sinceramente. Voy a una cosa un poquito aburrida. Lo siento mucho. Tengo un buen presentimiento sobre hoy. Fajín mágico. Dos de También que la culpa de la Cue Que, era, que, que han sido Que han sido muy, muy chorras de ir por la Para otro cañonjos Vale, este es, vale, esta es una, un DP que no voy a ponérmelo Porque no voy a usarlo, sinceramente Vale, ahí ya tengo más Aquí tengo una Cue Vale Me han dado el Fajín este Bueno, ya sé que hoy ha sido un poquito más aburrido, pero ya habéis visto que entre el pequeño problema que he tenido de Nop, con los gráficos y que las cuerdas aquí son ahora de un lado a otro, pues no mola. Y si ahora, si veis aquí, me dice que hable. Ah, bueno, este es el que cogió antes. Lotas. Sí, vale. Veis, eh, ahora aquí para estar en Taloc me van a dar muchas cosas. en mi Talok eh, mola grabarlo. ¿Sabéis? Talok mola grabarlo. pasa. que se, tardar, se va a tardar... Bueno, media hora. Y quiero grabar la distancia entera aparte en un vídeo. Y llamarlo Talok Hollow para que lo veáis, ¿vale? Aunque ya lo tengo grabado. Eh, desde los inframundo de Ion que he jugado a Ion. Pero quiero que lo veáis. Y bueno, eh, Sin más ha sido todo Ha sido, ya ha sido un poquito aburrido, hemos subido muy poquito Pero seguramente en el siguiente episodio Subamos muchísimo más al 51 Seguro que en el siguiente Subimos al 51 o más eh, Sin más ya sabéis Aquí ya nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte abrazo primer... eh, eh, eh. ¡Adiós!